Una vez nos hemos, por así decirlo, registrado o identificado en la plataforma, ya somos alguien, eh, no nos queda más que acceder a la asignatura, espacio o curso al cual nos no hayan indicado que tenemos que hacer. Lo buscamos en la sección de mis cursos y accedemos. Pues una vez hemos accedido al curso, podemos observar que la apariencia o la interfaz es bastante simple e intuitiva. Por regla general, todos los entornos virtuales o todas las plataformas de aprendizaje o aulas virtuales Tienen la misma simetría, por así decirlo, arquitectura En los laterales aparecen siempre los menús de herramientas y funcionalidades Al igual que de forma horizontal, arriba y abajo vamos a tener más funcionalidades y botones Por tanto, en este caso, a la izquierda podemos observar una serie de herramientas Y en la zona central vemos cómo aparece un bloque Un bloque donde se va a insertar todos los accesos al contenido Ahora mismo estamos viendo en este caso una guía de estudio, tal cual eh, desarrollada directamente en la página, con un dato junto donde se da una información más detallada. Si hacemos scroll hacia abajo, es decir, desplazamos la, bar la barra de desplazamiento lateral hacia abajo, podemos observar cómo suele desarrollarse cualquier curso de la misma manera, ¿no? eh, una manera siempre ascendente o incluso descendente en si siempre va de menos a más hemos visto la guía de estudio en este caso suelen también haber encuestas de satisfacción o cuestionarios etcétera ¿no? y luego pues las unidades o temas en este caso suelen ser eh, carpetas y luego de la, dentro de cada carpeta está ubicado tanto contenido enlaces elementos multimedia etcétera eh, de forma aleatoria vamos a acceder a la unidad 2 para que podamos observar cómo dentro vamos a encontrar un, un, un contenido ¿de acuerdo? y veremos cómo se visualiza ese contenido dentro el patrón de arquitectura se suele, se suele respetar siempre en todas las estructuras de, de asignaturas o, o espacios de trabajo, ¿de acuerdo? Y no, no tiene más, más complicación. Otra cosa es los diferentes elementos o archivos que se vayan incluyendo dentro de esa carpeta. Pero siempre suele ser lo mismo, suele ser bastante simple y, y es bastante intuitivo en todas las plataformas.